Soy un legislador renegado, ¿está grabando? Sí. Sí, estoy grabando. Ahora ¿Pero sí. no apague las luces. ¿Eh? Se han hecho las luces para un acto oficial. Capitán de la legión de cachondeo. bienvenido a la FAC. Las fuerzas armadas del cachondeo. También uh, hace uh. Sí, Sin joder, sin sí, joder. La FAC tiene como objetivo fundamental. Sustituir la actual paranoia mundial por el gran cachondeo mundial. Después, paranoia mundial, lo que viene, lógicamente, es un cachondeo mundial. Ahí, ahí, a tope. El cachondeo mundial. Debe algo. ¡Ay, Yes, ver, yes. Tú puedes nombrar ahora a quien quiera, le puedes dar cargo de la legión a quien quiera ay, ay, ay. y en dirección al cachondeo mundial. es lo mismo que ser capitán de barco, ya puedes casar de Exactamente, exactamente. Sí, sí, sí. puedes casar de cachondeo. Todo por el cachondeo. Todo por el cachondeo. <risa> Esto es. Voy a recoger los envases. Muy bien. Hemos ¿Te terminado.